Vamos directamente a un lugar donde hay dos personas que son bastante cuerdas. Totalmente, por lo menos la mayoría del tiempo. En el algunos momentos. Sergio David Tano Robles y el Dani Fioqueta ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo están, Hola, chicos? ¿Cómo chicos? Buenas tardes. ¿Cómo andan, Dani Latano? ¿Qué dicen? Qué lindo recibirlos. Bueno, ¿qué les deja la cuarta jornada del Mundial de Qatar? Uf. Eh, mal de mucho, con solo sonso, decían en, en mi barrio. ¿no? Pero hoy me alegró un poco lo de Alemania. ¿Qué crees que te dicen? Dije, bueno, no somos los únicos. Y no somos los sé que mal de mucho, no es lo, no es lo ideal, este, pero bueno, dije, che, esto también es tan complicado. No somos sí. muy, muy complicado. Porque hasta ahora, viste, ganó, ganó España 7 a 0, ganó Inglaterra, uh -huh. este, muy, ganó, ganó Francia, Francia, o, pues, Francia. Abajo, ganó Francia, digo, la pucha. Mañana este, va, va a ganar Brasil. Es, es posible, pero después de lo que viene pasando, yo no arriesgo ningún resultado. Pero lo que dice Sergio. Alemania la tiene más complicada Porque ganó España 7 a 0 Y el próximo rival de Alemania es España claro. o sea, El domingo Y tiene la obligación de ganar Porque si pierde queda fuera del mundial uh -huh. Y un este, cuatro veces campeón del mundo Afuera antes que termine la primera ronda para ellos viene de traigo. quedar afuera en, eh, o yo estoy loco. en primera ronda, ¿Primera claro, ronda en Rusia? Tor torneo pasado. Bueno. Ahora, ah. fíjense, viene de quedar afuera, el último partido impensado, 2 a 0 pierde con Corea del Sur. Claro. Antes le había ganado a Suecia o había tenido un problema con Suecia, pierde 2 a 0 con Corea del Sur y ahora pierde con Japón. ¿En qué momento cayó tanto Alemania que no le puede ganar esos dos rivales otrora menores? Ah, qué buena pregunta. Eh, porque si vos analizás, no, recién hablábamos también acá de Bélgica que le ha ganado a Canadá 1 a 0. Ahí, ahí, ahí. Muy, exacto, muy hasta poquito. Jumperal, ahí, Courtois, ¿no? Claro, y uh -huh. Curtuata es un penal. Si vos analizás a Bélgica, nombre por nombre, en lo individual es un equipazo. Los alemanes, nombre por nombre, es un equipazo. Sí. Pero en realidad. No terminan de ser individualidades. Uh -huh. No han conformado un equipo. Le falta esa conformación de equipo. Uh -huh. Tanto a los belgas como a los alemanes. Más o menos lo que nos pasó a nosotros en Rusia. Una cosa así, que tenemos un equipazo, este pero cada uno perfecto. por su lugar. Perfecto, perfecto. Sí, perfecto. sí. Lo que yo marco distinto de. Yo no doy por muerto a ninguno de estos equipos, claramente. Sí, pero sí marco que Alemania la tiene más complicada porque va con España. Sí, claro, claro. Que ahora tiene un rival de esos que. Que podría tener sí, una chance. La tiene brava. No, quiero, no quiere decir que no le pueda ganar a Alemania y España. Ah. Le puede ganar, claramente. Se, son dos rivales sí, sí. más o menos del mismo nivel. Sí. Pero bueno, es un panorama que se le complica porque lo mismo que nos pasa a nosotros. Perdés con el que no creías que ibas a perder. Claro. O sea, increíble. cuando vos haces el sí, Fixture sí, sí. en la previa, más o menos, decís, bueno, a este le gano, con este puedo empatar y acá capaz que gano y me clase. Lo más o menos. Quizás es peor, Tanito, porque eh, Japón es el del medio en el grupo. En cambio, nosotros perdimos contra el que creíamos era el peor, ¿no? Sí, eh, sí, el equivalente a Arabia en el grupo de ellos. Costa, sería Costa Rica. Rica vendría siendo el más débil, por lo que claro. mostró además. Yo le contaba a Dani que hace poquito justo Juli Chávez en la mañana se cruzó con un grupo de costarricenses que estaban acá en Mendoza sí, que venían a jugar un campeonato de fútbol amateur que estuvieron hasta este fin de semana acá en Mendoza y les preguntábamos por su selección y ellos hablaban de que era una selección vieja nos decían, ¿no? Ah, mira. Ya nos dio alegría en el 2014, nos clasificó a mundial, pero no tenemos expectativas. Bueno, hoy quedó demostrado. No, no tienen recambio. <risa> sí. En el primer turno de hoy empató el subcampeón del mundo, Croacia no pudo uh -huh, con Marruecos. Sí cero a cero, está todo muy cerrado y son pocas las elecciones que han demostrado su gran nivel y su poderío en el primer este, compromiso. Uh -huh. Lo dijo hoy Tite en conferencia de prensa, porque mañana juega Brasil, dijo lo de Alemania y Argentina es para tener muy en, muy en cuenta, para analizarlo, dice acá se terminaron los nombres, los antecedentes y hay que jugar cada uno de los partidos como si fuera una final Totalmente. sin ver que, de, o decir... Este rival es más débil. Frente, no, no, no. no porque Brasil, dice... Brasil tiene un grupo complicado. Claro. Eh. Pero dice, él, sobre todo, el, el primer partido. Brasil es Camerún, Serbia y Suiza. Mm. ...no es, Yo no, no lo veo es. tan arranca con, arranca con Serbia. Pero sí, el primer partido. Sí. El, el, quería hacer este, hincapié en esto. Dice Tite: el tema es el primer partido. Dice, porque lo que nosotros no observamos de los jugadores y de las distintas selecciones... y a veces no tenemos en cuenta, es la carga emocional. Total. El arranque del campeonato del mundo y la responsabilidad que puede tener el jugador favorito Alemania, Argentina... Igual, mm -hmm. bueno, son cosas que pasan. Claro, y el hecho de que al ser tan grosos esos equipos... ...los más pequeños te salen a jugar con todo. Ah, es como pasa en el torneo acá cuando y sí. te toca claro, a Boca, claro. River... te es que comer. Y, y a... sí, porque ellos tienen todo para ganar y nada por perder. ¿eh? Claro, claro, si claro, Japón o sea, perdió con Alemania, ¿quién sí. le iba a reclamar? Nadie. Nada, nada, no, si Arabia nada. perdía con nosotros, nadie, nadie le decía nadie nada. Le podía decir nada. Supuesto, en cambio, claro. del otro lado, bueno, Pesa. tenés todo un problema. Y bueno, ese es el libro en el que nos han metido. Mañana se completa, además, chicos... Eh, la, primera ronda. la primera ronda. Ya sí. el viernes comienza la segunda fecha uh -huh. del Mundial. Mañana se va a completar este partido de Suiza-Camerún, Brasil-Serbia, Uruguay-Corea y Portugal gana. Son los partidos que van a completar ya la primera ronda de partidos. Eh, yo creo que es muy apresurado todavía sacar conclusiones, aunque sí hay algunas elecciones que han mostrado, hay que tener en cuenta a los rivales. Han mostrado ¿no? unas cuestiones interesantes. Hoy España a mí me, me gustó mucho, mucha juventud de sí, mitad de canchas sí, adelante, sí. mucha velocidad. Francia también en lo propio, Inglaterra viene sosteniendo un camino ya de hace un tiempo uh -huh. y bueno, después hay que ver si se recuperan los otros candidatos, Argentina Alemania, no hay que darlos por muerta tampoco. No, por supuesto que no. Y siempre hay lugar por una sorpresa, africana sobre todo. Sí, sí. Basta de sorpresas porque te va Claro, un basta de sorpresas. Este, Sigamos rezando hasta el sábado. Cortito lo que puedan, no sé cómo están de tiempo, pero uno de los títulos del noticiero de hoy son, o mejor dicho, fue los tres cambios, ¿Cambios? que se analizan. ¿Qué han podido ver de eso? ¿Les gustan los nombres que van asomando, los bueno, que saldrían? Está bien, lo que pasa es que eh, esto parece como una ruleta, ¿no? Eh, se analizan, pueden ser. En realidad no hay nada este, todavía es cierto, porque algunos dicen: saldría Cuti Romero, uh -huh. otros dicen. ...quien acompañaría esa salida serían los dos laterales... Sí, ...tanto sí. Molina Taglefico como Taglefico... Molina. ...y también habría una modificación en la mitad de la cancha... El ...que Papu. sería la salida de Papu Gómez o de paredes uh -huh. ahora pará yo, sí. yo sé dónde vas o creo pero decime si no son los que la lógica te dice que son los que tenían que salir no sé bueno, qué sí, piensas sí pero aparte porque tenés la obligación de ir a ganar tenés que tener un equipo súper ofensivo este, un equipo que no se distraiga un equipo que no esté uh -huh. quieto que vaya a pelear cada una de las pelotas como si fueran las últimas sí, sí, sí, y recién decíamos también acá en el programa pero a, a su vez tranquilo. ¿eh? Yo, porque son no. 90 minutos que tenés que este, jugar, sí. y, y pero tenés que ganar. Y no, tengo, bajar. no tengo muy claro, si quieren enseguida lo, lo, lo seguimos. Tanto. No tengo muy claro, porque mm. si es una cuestión física, no lo discuto, ¿no? Lo, de Romero, ¿Sí? lo, no mm. se lo se del papo y Romero, indiscutible, desde si lo físico. Si es físico, si Escaloni dice, mirá, no los veo bien, no están bien, está mm. bien afuera, ¿no? Ahora, un técnico que llega con una selección, que gana o, o tiene un invicto de 36 partidos, Llega muy bien, con mucha confianza, más allá de que siempre y dibujó bajarle espuma, uh -huh. no en la previa. Perdés un partido y cambiás toda la defensa, y a mí me dice que es un técnico inseguro. No, lo que pasa, Tano, es que no son los jugadores de, el, de la médula de ese equipo, porque pensemos esto: el Papu no es titular, no, está pero, ahí por la ley. En la, de la defensa, ocho. sí. Pero, más eh, o cuti, menos Porque Tagliafico tagliac... y Acuña Fueron alternando bastante sí. bueno ahí, sí? se, ahí se buscaría Vamos a hablar de, por su, este, En su puesto Rápidamente Más salida con, con Acuña Que con Tagliafico que Pero no tiene... los otros tres sí eh, Molina, el... este, Molina Y, sí. y Romero sí, pero Fueron pero, permanentemente el, claro. Pero el Cuti no está bien Si estuviera bien Yo creo que no hay Por no hay eso te digo el... eso. No, no sé Algunos dicen que no lo, no, lo vieron Yo no puedo juzgarlo Por no una no, o sea, jugada Viene con una lesión Perdón El Cuti venía Venía con una lesión En Tottenham Hace un mes que no jugaba Y reaparece en este primer partido ah. de la y también tiene Argentina. falta entonces falta de, falta de ritmo, de ritmo claro. ¿no? y, o sea, y mi... se pretendería con Emiliano Martínez sí. este, una salida más clara porque él en el Manchester United que su club es la, la primera salida el arquero siempre con Lisandro. él y, Lisandro eh, Lisandro perdón y Lisandro qué hace el toque claro siempre uh -huh. entre líneas claro este, la buena salida sí, sí, es un análisis sí, sí. ¿Un dilema, la premio, yo no, ¿no? quisiera tener en la cabeza de la verdad este, bueno. porque además también es cierto que del otro lado Caroni puede decir mira si yo me duermo en esta me quedo fuera del mundial claro claro bueno claro. Eh, ojalá, que, ojalá que México esté tan mal como aparenta estar y, y... bueno no, no jugó bien el otro el partido fue aburrido sí. el ayer eh sí. no y venía viste que venía Bastante malo para el pero, chicotazo pero viste con Argentina pero, nunca pero fue fácil México técnico argentino no, ex técnico de la selección argentina un, un delantero mendocino como Funes Mori. Bueno, encima lo seguimos charlando con el Tano. Gracias a los dos, les mandamos un abrazo. Sí, gracias chau, chau. Dani, gracias chau, Tanito. Adiós. Hasta un ratito, Tano.